hola hoy te quiero hablar a vos estamos pasando unos tiempos extraños porque estamos viviendo la cuarentena mundial en pleno coronavirus pero te quiero hablar a vos que estás dentro de tu casa y no puedes salir y también a vos que tenés que trabajar igual quiero que entiendas que nosotros tenemos un universo exterior y también tenemos un universo interior hay un destino, ya que hay un guionista que va llevando toda nuestra vida por un camino. Por más que nosotros creamos ciertas cosas para nuestra vida, a veces esas cosas no se dan y se terminan dando otras. El guionista tiene un guión perfecto. Entonces te pido que tengas fe. Las cosas tienen que ser como deben ser. Toda evolución del ser humano trajo sufrimiento y a su vez el sufrimiento hizo que el ser humano crezca. Entonces es importante entender de que como seres humanos estamos todos conectados, todos tenemos un pensamiento similar, nadie tiene un pensamiento original. Supongamos yo tengo un hijo y estoy preocupado de cómo está mi hijo en este momento. Básicamente el 90% de los padres tiene el mismo pensamiento, quiere decir que no hay un pensamiento original cuando por ejemplo un científico crea eh, un nuevo artefacto por lo general alguien también había pensado ese artefacto, pero la diferencia está de que ese científico tuvo la, la fuerza de voluntad para llevar a cabo y se dieron todas las situaciones para que esa persona pueda hacer ese invento Quizás no era el hilo conductor del otro científico que intentó hacer lo mismo y no pudo. ¿Esto qué te quiere decir? Que es importante que resignes esta situación, que aceptes esta situación de tener que estar confinado. Si estás confinado, te pido que te relajes y que duermas hasta la hora que quieras dormir. Si quieres hacer ejercicio, haces ejercicio. Si no quieres, no. Eh, si quieres... Eh, Leer, si quieres terminar lo que habías empezado y no pudiste, ahora es el momento. No tiene que haber rigidez. Tienes que pasar estos días con cierta calma. Y si te toca trabajar, tienes que entender que estás haciendo un servicio para la humanidad. Y que tú eres una célula en todo esto. Y eres una célula activa que está haciendo las cosas dentro de un plan divino. Y a ti que estás confinado y tienes todas, todas las comodidades dentro de tu casa, tu refri o tu heladera está totalmente llena, no pasas hambre, ten en consideración que hay gente que está pasando hambre en este momento. Y es necesario ayudar a estas personas para que puedan pasar todo este periodo con comodidad. Así que te pido que si puedes hacer una despensa, ...con algunas cositas para, para poder darle a una persona humilde que necesite... ...ahora es el momento de ayudar. Así como hay muchas personas que morirán por el virus... ...muchas personas pasarán hambre... ...y será un momento en el cual tenemos que tomar conciencia de que ya hay trabajos que están caducos... ...a la población más débil, a la población más pobre... ...hay que capacitarla mejor... Todos tenemos que estar capacitados para hacer trabajos intelectuales. No puede haber tanta diferencia entre el rico y el pobre. Eso se tiene que acabar. Tenemos que ser más solidarios. Nosotros somos energía. Tenemos los chakras, que son vórtices, son rueditas, que están en todo nuestro cuerpo. Tenemos los meridianos, que son esa misma energía la recorren por todos nuestros dedos y Nuestros pies y todo el cuerpo está regido por los meridianos que se utilizan en acupuntura. También tenemos energía en las palmas de las manos. Si tú pones las manos así seguramente vas a sentir cómo la energía recorre. Esa cosquilla que empiezas a sentir en la palma de las manos es la energía. Pero hay un punto clave de energía que son las yemas de los dedos. Y hay un dedo en especial, que es este, que es el dedo que más energía tiene. Así que si tú te sientes sin energía, lo que puedes hacer es doblar las manos de esta forma. Apuntar con los dedos hacia tus yemas. Imaginarte que tienes una bola de energía y te la pasas por todo el cuerpo. Los seres humanos también vibramos, somos una vibración. El pensamiento es una vibración. La voz es una vibración. Por eso es necesario que no digas cosas negativas, porque eso genera un ambiente, una energía negativa en tu casa. Tampoco es necesario que veas tanto noticiero en este momento porque las cosas pasan y hay una evolución y seguramente pues esto es un plan divino y hay que superarlo, hay que aceptarlo, hay que resignarnos entonces qué ganas con ver tanta noticia amarillista que existe hoy es necesario que tu pensamiento esté conectado con el arte ponte a dibujar, ponte a hacer música, ponte a escribir ponte a tejer, agarra tu habilidad que tengas y desarrollala en este tiempo, porque es necesario que tu cabeza esté ocupada en otras cosas que no sean las cosas del coronavirus. No asustes a tu familia. Tienes que haber una sana convivencia en estos momentos tan importantes. Cuando estamos todos confinados en el mismo hogar y tenemos muchos parientes viviendo con nosotros. Es necesario que, que perdonemos las ofensas, que nuestras heridas del pasado no actúen y nos haga florecer el ego, entonces es necesario que si constantemente te sientes traicionado, pues no veas traiciones en todos lados. O si constantemente te sientes rechazado, no veas rechazo en todos lados. Tienes que entender que es tu mapa, simplemente. Las personas en un 90% somos buenas entonces este es un momento en el cual tenemos cierta seguridad ya que en la mayoría de países está el ejército en las calles la policía controlando entonces simplemente hay que ser solidarios con los que lo necesitan ser respetuosos de la cuarentena utilizar Tapabocas, porque a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dice que no hacen falta, los primeros 14 días del coronavirus es asintomático, entonces en ese periodo también se puede contagiar. Y además el tapabocas hace que cuando estornudes los gérmenes no lleguen tan lejos, entonces hay que estar prevenidos, es una forma de decir te quiero tener un tapabocas, por eso trata de conseguirlo y si no lo puedes hacer, hay videos en YouTube de cómo hacerlos. En resumen te quiero decir que te tranquilices, que disfrutes el tiempo de confinamiento, porque es un tiempo para estar con uno mismo, para hacerse preguntas. ¿Estoy bien? ¿Era lo que yo quería para mi vida? Sí, hacerse preguntas filosóficas, que nos resuenen y que nos encaminen. Podemos empezar a visualizar el futuro con cómo va a ser mi vida cuando ya haya pasado el confinamiento. ¿Qué puedo hacer? para cambiar esa actitud que tenía antes de la cuarentena, donde quizás me sentía muy encerrado o me gustaba estar encerrado, y ahora extraño salir y estar en contacto con otros seres humanos. Si te gustó el video, te pido que le des un like, que te suscribas al canal y te veo en otra ocasión.